Llegamos a un momento de una entrevista sumamente especial, especial por la persona que nos visita, nos distingue, pero también el tema que vamos a abordar. Las diferentes reacciones, el, des, el desorden que se ha armado a nivel de la proyección que pudiera darle o la perspectiva de análisis que se le pudiera dar al tema de la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero. Algo sin precedente en la historia de la República Dominicana. Los placer recibir al licenciado Sabino Quesada Gil, de su firma de abogado Quesada y Gil, que nos honra en la tarde de hoy. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, joven. Buenas. Eh, para mí es un privilegio, ¿verdad? Poder estar aquí, estar aquí nueva vez, porque nosotros ya... Sí, ya había parte de los no, colaboradores, claro, una claro que sí. Es estar aquí con el público del toque de queda, tanto a nivel Ahora tal, nacional... Ahora toca el mediodía. ...que internacional. Así claro. es. Y nada, eh, complacido estar aquí con ustedes y poder satisfacer, la, la, dar tus respuestas claras a las, tus preguntas, a tus inquietudes y las inquietudes de la sociedad en general, que Correcto. luego de la suspensión del pasado domingo 16 de febrero uh -huh. de las elecciones municipales, un hecho totalmente, como te decía, fuera de cámara, un hecho sin precedentes Correcto. en la República Dominicana y creo que en Latinoamérica no, habrá, no habría ocurrido, uh -huh. Una supresión de las elecciones que ya las consecuencias la hemos visto todo. La estamos viviendo. Así Hemos, es. hemos visto... Sabino. Así muchos es. jóvenes empoderados en la protestas. Sabino, la Junta hizo lo correcto en suspender las elecciones tras haber detectado que había un fallo en el voto automatizado, que la, la justificación es, porque todavía no tenemos un informe acabado, se le ha otorgado la, eh, la orden a el IFES, pero también a varias instituciones, a la OEA para que hagan unas investigaciones. Eh, ¿La Junta hizo lo correcto en suspenderla? Sí, fíjate que tú me decías fuera de cámara que la ley 15, 19, uh -huh. no prevé en modo alguno la suspensión. Correcto. La suspensión de las elecciones, no solamente elecciones municipales, sino elecciones nacionales, que en el caso de mayo próximo, presidenciales. Se, se van a, a, se van a, ya presidenciales se van a celebrar. Pero yo te decía también que existe lo que es el caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Cómo de, ha ocurrido? Que lo que ha ocurrido es un caso de fuerza mayor. Evidentemente se tenía previsto eh, que se celebraran elecciones en el, uh -huh. en, digamos, mediante el voto automatizado en ciertos lugares y otros lugares eh, mediante el voto manual no el sé. voto automatizado no subió no subieron la boleta habían candidatos que no aparecían uh -huh. y evidentemente eso es un caso de fuerza de fuerza mayor o fortuito que no lo puede prever la ley pero que sí pero que sí la junta debía darle una solución a eso sería un caos que por ejemplo la, los candidatos del país posible de la fuerza del pueblo que no aparecían y que no subían uh -huh. en la boleta entonces se estaba cercenando un derecho tengo, fundamental. Tengo entendido que este municipio fue el primero a nivel nacional donde se descubrió en el, el voto automatizado de que no subían los candidatos y, eh, de la Fuerza imagínate, del pueblo. Imagínate cómo puede la Junta celebrar elecciones municipales cercenando el derecho de, de elegir y ser elegible, uh -huh. que es un derecho fundamental claro. previsto en la Constitución de la República. Yo creo que la decisión... Eh, fue correcta Correcto. fue correcta porque si nosotros generaríamos en el día de hoy un caos si nosotros hacemos elecciones en la guarda en San Francisco no, sí. hacemos elecciones en Castillo y en Villarriba no uh -huh. entonces tendríamos un caos P pudiera entonces eh, crearse una mala percepción yeah. y tú, y, todos sabemos, y hubiese ocurrido lo mismo y todos sabemos, en las todos sabemos y que aquí hay una gran cantidad de votantes Raquel uh -huh. que vota porque va a ganar sí. no vota ni siquiera pensando en que, en que ese día es el día en que, la única oportunidad que tiene el día abajo en tumbar el que está arriba es ese en, día. En es elecciones. ese día, se, se, se, se entiende que es una pirámide, ¿verdad? Poder del en, pueblo en, ese en el que los de abajo estamos soportando lo que están arriba. Y ese día, ese día 16 de febrero, la única oportunidad que teníamos de quitar para que los de arriba caigan y es, suban los de abajo. en elecciones, sí. La esencia de las manifestaciones en el alma de las protestas se basan en que están exigiendo la destitución del Pleno de la Junta. ¿Eso es posible? ¿Y qué hacer? Porque vimos las declaraciones de Julio César Castaños Guzmán, que dijo que de la única manera que él saldría fuera con un juicio político. Uh -huh. ¿En qué consistiría? Fíjate que, que la, yo entiendo y comparto en cierto modo las la manifestaciones de la juventud, uh -huh. una juventud que se empodere y se ha dicho que la juventud que se ha empoderado es la famosa juventud del sector de los popis, ¿verdad? sí. Entonces, en ese sentido, yo clase creo que, alta, indudablemente. que la clase media baja, media alta, uh -huh. que son los que se han empoderado, han realizado grandes cambios. Y la sangre de algunos popis, no sé si tú sabes, de Salcedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las hermanas Mirabal eh, eh, formaron un popis cambio de, ese tiempo. de aquel <risa> tiempo, sí. formaron un cambio radical en el sistema político de la República Dominicana. Correct. Sin embargo... El petitorio, el petitorio de esos jóvenes yo no lo comparto. Yo creo que nosotros, si tú analizas todo y cada uno de los miembros o sea. de la Junta Central Electoral, uh -huh. si to se te tomas al vicín, a... son personas que no, que por su edad no tienen esa capacidad y ese involucramiento con la tecnología. Uh -huh. O sea, lo primero que debió establecerse, antes incluso de someter a ese joven, y someter al coronel es a hacer lo que precisamente hicieron después. La, la cancelación. Lifi, okay. Y la cancelación y también del director de y informática. La suspensión de la, de la directora es, de informática creo que es correcto. Es correcto. Es correcto, porque eso hay que dejarlo estático ahí uh -huh. hasta que se vea cuál fue la razón. ¿Por qué esos equipos no subieron? Uh -huh. Entonces nosotros no estamos adelantando. Estamos sometiendo gente a la justicia uh -huh. sin tener un solo elemento de prueba. Y más aún es la, es, es la declaración que da el presidente de la Junta cuando. Tienen esa persona presa y dicen: Bueno, nosotros no vamos a mantener al margen de la ciudad. Uh -huh. ¿Y cómo es posible que, si en mi casa roban, yo me voy a mantener al margen? Yo tengo que estar ahí dando la información uh -huh. y diciéndole: Mira, mira, fue por aquí que por esta casa, por, por esta puerta, fue que se metieron los ladrones. Yo tenía esa puerta más o menos asegurada en un nivel, uh -huh. pero no la. Licenciada, pero no tiene que ver la falta de credibilidad, que ya indudablemente se, ha, se acrecentó en la población dominicana, no creen en el gobierno, no creen en la Junta, entonces ya le han dispuesto ahora a la OEA, a UNIOR, a IFE, todos para la investigación. Lo que, creo, lo que creo es que por ahora, y hasta tanto se en las elecciones del de hasta el mayo ¿no? de este año, las elecciones uh, el 17 de mayo, deben de permanecer en sus puestos, porque habrá sí. que ver, si renuncian entonces tenemos aquí a, a, los, sustitutos, a los sustitutos, que son cuadros del PLD. Que son cuadros específicos del PLD, imagínate por ahí está... Eh, Miguel Minier, José Miguel Minier, que es el sustituto del presidente, que todos sabemos que es el abogado personal. De Ángel Rondón, Rondón, correcto. O sea, una serie de, de elementos que son cuadros políticos y quizás quizá no tienen la experiencia. Uh -huh. Y tú ves cuando, cuando se crea la revolución, digamos la, eh, la, las manifestaciones de la Junta, ante la Junta y ante todas las juntas electorales de los municipios, entonces tú ves que en el listín diario sale una página de los delegados, de los suplentes de sí. los presidentes pidiendo. Dejándose ver. Y diciendo, poniéndose no, pero ante. póngame a hacer algo. Póngame Por ejemplo, a hacer algo. Eso que que se llama el buen dominicano poniéndose adelante. Póngame a hacer algo. Entonces yo, eso poniéndose adelante, pues un eh. denuncia, bueno, ya vamos sé. a venir. Y yo, y yo creo que con la observación de la OEA, uh -huh. participación ciudadana, se pueden celebrar correctamente las elecciones. Uh -huh. Y ya con respecto a la a que no se no se tiene, no se no se tiene tenía previsto en la ley de partidos y agrupaciones políticos la suspensión de unas elecciones. Yo si, no sé si tú sabes que es una, una, es una ley que se la han ido llevando por pedazos. Claro. El Tribunal era Constitucional... del 97, la 275 que era en 97, ahora es la 15 del año pasado. Pero esa bueno, ley se la han ido llevando. La, el Tribunal Constitucional ha ido, ha ido llevándose pedazo por sí, pedazo. Sí, sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque nosotros no tenemos... Y es una buena ocasión ahora en mayo. Nosotros no tenemos conciencia como ciudadanos de a quién vamos a elegir como legisladores. ¿A quién vamos a elegir? Vamos a elegir a Raquel Ortega, que es una periodista capaz, que tiene conocimiento. Vamos a elegir a un Sutano mengano que tiene 20 millones de pesos para regalo en la calle. Y después va allí, entonces, finalmente eso le sale más caro al Estado. ¿Por qué? Sí. Porque cuando tú, llegas, tú llevas a un legislador que no tiene ni medio conocimiento de cómo se elabora una ley, cómo es válida una norma, uh -huh. qué es lo que realmente y efectivamente necesita el país, hasta donde nosotros necesitamos rumbar el país, uh -huh. entonces nosotros tenemos entonces que buscar asesores para eso. Exacto. Y pagar... Y pagar doble. Entonces. Y pagar doble para que sean esos asesores que le digan al algirador qué es lo que tiene que hacer. Eso es ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces nosotros tenemos... El, el costo económico es muy alto. Claro, la falta de educación yo siempre he dicho eso. La falta de educación le sale más caro al Estado que la propia educación. Sabino, y hablando de costos económicos, sabemos de que hay una inversión muy alta, miles de millones de pesos en el montaje de las elecciones. Pues ya ese dinero se fue a la basura, se van a incinerar todas las boletas, pero también hay que producir las actas, todo de nuevo, toda la papelería de ¿Y nuevo. Y a utilizar los scans, Hay que pagar es. viático de nuevo a todos los, los funcionarios de los colegios electorales. Entonces son miles y miles de millones de pesos 14, que salen ¿Sí? de nuestro bolsillo. 14.300 y tantos millones de pesos se gastaron en las elecciones. Se votaron, literalmente. Y hay que volver a otra se vez. Se votaron. Ah. Y tú te imaginas lo grave, Raquel, que es eso. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, personas que, que tienen elefantiasis en una uh -huh. pierna, que sí. en Cuba cuesta 10.000 dólares operar, y tienen que pasarse la vida entera e incluso morir por eso. Exacto. Y, nosotros, y nosotros como Estado no tenemos la capacidad de resolver ese problema. Sin embargo, sin embargo que muchas personas creen que el voto es... Eh, ¿Qué te cuesta, por ejemplo, votar? No te cuesta nada. No. Pero de la democracia, el... de la democracia, el, el, el, el costo más alto lo paga el Estado es dándole la oportunidad a un ciudadano para que vote. Tiene que organizar las elecciones, uh -huh. tiene que disponer de miles de millones de pesos para que al final venga el gobierno con 500 y allí. Uh -huh. y, y, digamos, doble la voluntad popular atento a, a digamos, a dinero, ya no todos sabemos lo que ha pasado en el plan social de la presidencia sin ningún tipo de consecuencia. Uh -huh. Eso es grave. Sí. Entonces, nosotros, si nosotros no cambiamos, no insultamos el país en otra dirección y no cambiamos, digamos, la forma en que tanto lo de abajo como lo de arriba estamos viendo la democracia, uh -huh. nosotros vamos a fracasar en un periodo no muy lejano. Mire, un dato que quiero resaltar que usted mencionaba es sobre la intervención de organismos internacionales, tanto la OEA, como IFES. Pero sí, hay algo yo, que ahora. me parece curioso. Esos equipos, los, los equipos automatizados que se utilizaron para las pasadas elecciones, se sacaron pasadas las una de la tarde sin presencia de algunos de los delegados políticos de los distintos partidos. Eso es uno. Lo otro es que ese, esa petición de parte de Julio César se hizo unos cinco días después. O sea, no puede Presentarse el caso de que pudieran haber hecho algo para que no se presentara ningún tipo de rastro a la hora de que hagan los informes oficiales. Fíjate qué es lo que ha pasado: lo que ha pasado es que la Junta ha tratado de poner la carreta delante de los caballos desde el 6 de octubre. Si tú te analizas bien los precedentes que, que habían lo, los partidos políticos, especialmente la, la facción de Leonel Fernández, uh -huh. que estaba pidiendo. Desde muy antes de, del 6 de octubre que se contaran todos los 100% de los votos. Sí. El 100% sí. de los votos. Después de la Junta dice no, el 20%. La, cadena, dice, la famosa cadena de custodia La cadena quejó, de custodia te dice que le hagan primero una experticia a la, a la, al, uh -huh. al, al voto automatizado. Uh -huh. Y qué resulta que tuvieron que pasar las elecciones del 6 de octubre, cuestionar las elecciones del 6 de octubre, uh -huh. para que la propia Junta dispusiera el conteo total de los votos, que fue lo que se le pidió en principio. Y la peticia al voto automatizado. Al final Entonces, vamos a tener que contar 100%. Y vamos a tener que contar 100% en el día, en, ya de este próximo 15, 15 de, marzo. de marzo. O sea que nosotros estamos haciendo la cosa después. después Y después eso y eso pasa. es lo que ha restado la credibilidad a la Junta Central Electoral. Eh, ¿Le dio la razón la Junta a Leonel ¿A Fernández? Yonifer? Parece ser es claro. que, que todas las voces, todas las cosas que han pasado sí. han beneficiado de alguna manera. Fernández. La posición de Leonel. De Tenemos Fernández. poco tiempo, Sabino, lamentablemente, pero tú tendrás que volver, porque hay que seguir analizando estos temas sí. y eres parte de esta familia del toque de mediodía. Pero eh, hay 13, 14 partidos eh, de oposición que han hecho marcha, que se han quejado, que ahora no quieren que se grabe. Primero estaban presentando la idea, la propuesta de que se grabara el momento del escrutinio, el conteo de los votos. Pues ahora no quieren, eh, ahora no, ahora se va a implementar el escáner también para poder enviar las, las actas de manera. De manera rápida y poder tener a medianoche o no sé cómo, a qué hora, tener los resultados preliminares. ¿Qué debe ser lo correcto? Yo ¿Y sugiero, tenemos yo sugiero lo que o, ¿Hoy ya tenemos crisis de partido? Yo lo que sugiero es lo que de alguna manera sugería Hipólito Mejía. Nosotros tenemos que, como partido político, capacitar hipólica. a los delegados políticos para que los delegados políticos participen de una forma activa en el escrutinio. Pero eso siempre se hace. No, Todos los partidos que mira lo que a que pasa. Sus delegados. La, la ley solamente permite que en el conteo manual se impugnen los colegios ahí. En la es, mesa, en por medio. supuesto que Entonces sí. Entonces, esa falta de capacidad de los delegados impide que, sea, que, que eso se ejecute. Uh -huh. Y es por eso que el gobierno siempre se ha salido con la suya, uh -huh. porque el delegado en su momento no impugnó el colegio, y como no impugnó el colegio, no puede ir a la Junta Electoral no, a pedirlo. Se, se cae. Sabino, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Tienes una cita con nosotros para volver y terminar este y otros importantes temas. Gracias. gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. El licenciado Sabino Quesada Gil, de la firma Quesada y Gil, con nosotros analizando esta debacle que ha ocurrido después del 16 de febrero en la suspensión de las elecciones municipales. Hacen librar, ya llegó. De un día